Hoy tengo miedo, nos enfrentamos al que para mí es el puerto más duro de Cataluña, el Ratpanat, con rampas de hasta el 30%. Y el miedo que tengo es de si lo vamos a conseguir. Pero como el miedo no sirve de nada, en lugar de buscar problemas, buscaremos soluciones. Primero, subiremos por el lado más largo, pero menos duro. Segundo, lo haremos en equipo, y donde no llego yo, llegará Valentín, y donde no llegue él, llegaré yo. Y tercero, en lugar de decir, uff, qué miedo, es el más duro, diremos, joder, lo que lograremos hoy va a ser épico. Y luego, si no lo conseguimos, ya volveremos a intentarlo. Porque el único que no lo consigue es el que no lo intenta. Ya estamos en marcha Hoy hemos decidido ponernos en marcha rápido Porque a la que hay una cosa que te da miedo Como te lo pienses mucho, como lo planifiques mucho, lo has cagado. Porque de repente uh, Madre mía el Radpanat Madre mía qué rampas, madre mía lo vamos a subir en gravel uh, Miras el perfil, hemos hecho el perfil, os lo dejo el link aquí abajo Lo hemos planificado en Komoot eh, Muy difícil uh, Madre mía, entonces cuando una cosa te da mucho miedo sea la titan de ser. A mí cuando me llamó este loco, ¿te acuerdas, eh? Me llama Tú vamos a hacer la titan de ser en tándem. Le dije, vale. Y luego dije, bueno, ahora vamos a pensar cómo. Pero si te da mucho miedo, primero hazlo, o decide hacerlo, y luego ya buscarás el cómo. Al final es la cosa esta de menos cabeza más corazón. Como le dé mucho al coco, dices, hostia, es muy complicado, me van a decir que no, a ver si voy a ser posible, y lo acabas dejando. Mientras que si tiras de corazón y de lo que te apasiona, o los pezones de punta y te hace brillar los ojos, pues palote, ¿sí o no? Y arriesgas un poco. Bueno, pues esta es la idea. Yo creo, y por lo que he aprendido de Alex también, que esto sirve para subir el rampanat, para hacer la Titan Desert, para hacer un Ironman 10 o lo que sea. Cambiar de trabajo, decirle a una chica cuando te gusta, ¡Oye, que me gustas! Bueno, luego ya. A mí me acaban diciendo siempre que no, Alex. Por eso acabo en Tinder. Pero tú, tú que tienes a Maricarma, Consérvala, que el mercado está muy mal, eh. Tinder, uh, está muy mal Tinder. Así que, txt, familia, si os da miedo, primero saltad y luego ya pensaréis cómo llegáis abajo. Bueno, tampoco lo llevéis al pie de la letra. Vamos para allá. ¿Sí o no, Alex? ¿Eh? Venga, va. Bienvenidos al parque natural. Venga, ya van casi 6 kilómetros, esto nos está costando lo que no está escrito. ¿Qué Alex? ¿Te sigue dando miedo o no? Un poco, ¿no? Bueno, yo igual, pero eh, ¿Pero lo estamos haciendo o no? Eh, ya llevamos un, una cuarta parte de la subida al Rat Panat y cuando tú fuiste a hacer la segunda Titan Desert, ¿te daba miedo o no te daba miedo? Sobre todo después del susto de la primera. ¿Pero fuiste o no fuiste? ¿Y salió bien o no salió bien? Pues mira, como dice la frase, si te da miedo, hay quien dice, si te da miedo no lo hagas. No, no, si te da miedo, hazlo con miedo. Tío, que va más rápido que nosotros, cabrón. Tú, esto nos hunde. El camino. Esto, hoy, hoy, esto es que te hundan del todo. Ya cuando ves que Luquita con el trípode, con, con la cámara, con el estabilizador, va más rápido corriendo hacia atrás. Señal que estamos jodidos. <risa> bueno, no, es que ya lo dijimos ayer. Luquita es el sustituto natural de Kilian Jornet claro y de Pau Capell. Claro ¡Pau Capell! Tiembla, tiembla que viene Luquita. ¿Sabes de qué tengo miedo? ¿De qué? Ah. Que se está haciendo oscuro, estamos en medio del bosque, aquí no hay nadie y ah. tiene... <risa> y tienes miedo que te haga una proposición indecente. A ver, Alex si te estás muriendo de ganas si desde que hemos salido que todo el rato me estás mirando el culo ¿Eh? ¿Eso sí o no? El tío está todo el rato mirándome el culo y digo, me parece que tiene ganas de que hoy por la noche un poco de cucharita ¿sí o no? ¿no? Eso sí que te da miedo, ¿eh? Pues venga, aunque dé miedo con buen humor ¡Vamos para allá! 15 kilómetros y medio Ahora sí que uh, ya pega bastante rasquilla y se nos está atravesando el Rampanat, ¿eh? La verdad es que quizá es el más corto, van a ser 20 kilómetros de subida, pero todo el rato para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y el que tiene las rampas más pronunciadas. ¡Andru! Que hoy sí que vamos con los huevos colgando, ¿eh? Venga, venga, Va, que un poquito más y el Rampanat a la saca, ya serán dos de cinco, eh, venga, venga, ¡lo vamos. vamos. esta subida como 15 minutos que, que podría ser una hora o no esto alex casi que sí ¿eh? hostia 15 minutos que nos están pareciendo una hora o un día entero pero joder como sube venga venga venga soy alex venga venga venga venga uy pa va, va, que ya está yo casi oh, oh, oh. Oh. ¡Oh, joder! Oh. ¡Venga, venga, venga, venga! Esta tiene que ser si no la última casi la última rampa yo creo que debe durar como un kilómetro ¡Uh! 20 largos por ciento ¡Ay! Y vamos con los riñones abajo del todo. ¡Grande, Alex! ¡Va, tú una miqueta mes! ¡Ay! Acá hay ¿eh? oh. Venga, venga, venga. La puta. Uh. Vamos, con todo el desarrollo puesto. Y aquí atrancaos. Que no hay manera. Tú ve, Alex, ve, ve, ve. Vamos, vamos, vamos, vamos. Uh. Ay, ay, ay, ay. Ah. Ah. Uh. a ah, metros esto Yo creo que ya vamos aquí al 30 ah, pero aunque el puerto se acababa antes y esto ya está cerrado alex me dice tú si estamos aquí hay que subir a la bola del mundo que no he subido nunca dice aunque sea andando digo va si podemos pedaleando pedaleando y si hay que andar se andará míramo, míramo, míramo, estamos ahí. Ah, a mi alex vamos vamos vamos Venga, venga. ¡Vamos, chicas! ¡Ah! Venga, venga. Va, va, que yo no, enseño, enseño. No. Va, es que 3 Venga, venga. ¡Ah! Vamos, vamos. ¡Ah! Venga, venga, un 3M. Va. 100 metros mes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga, venga. ¡Ah! Va, va, va. Sí, aquí se acaba, ¿eh? ¡Ah! Va, va, va. Venga, 50 meses, va, va, va, va. Va una mica més, Alex. Un palet mes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay. Ah. Ah. Ah. Ah. Vamos, grande, grande, grande, grande, grande, oh, oh, ah, volve, tío, volve, oh, ah, grande ande ay, ay ay, Ay. ¡Vamos! Y ahora que ya lo hemos conseguido, lo quemamos, ¿no? Ah, <ríe> A la mierda. Ah, <ríe> ¡Prendele fuego! Tú mira, mira, mira, ya estamos aquí. ¿Cuántos llevamos? Ah, ¿De cuántos? Ah, ¡Vamos para allá! Tú os dejamos la ruta aquí abajo y también la ruta que hemos planificado para mañana. Ojo cuidado. Turo. La loma. <risa> Venga, like en el video, que si hay ganas de más. Y los miedos, a tomar por saco. ¡Vamos para allá! Y el tándem, a quemarlo.